hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprenden matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella en esta clase veremos la segunda parte de derivadas derivadas de las funciones seno y coseno derivada de la división de dos funciones y por último ejemplos de desarrollo no siendo más comencemos tenemos las siguientes operaciones función seno de x tiene como derivada coseno de x es decir la derivada del seno es coseno ahora para el coseno de x su derivada es menos seno de x esa sería su derivada menos seno de x Entonces, la derivada serían seno coseno de x y la derivada de coseno menos seno de x ahora miremos la siguiente tenemos la división de dos funciones g de x sobre h de x su derivada es la siguiente la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre h de x elevado al cuadrado esta es la fórmula que se debe aplicar cuando se tiene una división de funciones Vamos a mirar una serie de ejemplos aplicando estas derivadas. Ejemplo número 1. f de x es igual a 5 de x por coseno de x. Recordemos que esta es una multiplicación de función. Entonces, primeramente hay que derivar el primer término más después la derivada del otro término que daría de la siguiente forma. x 1 menos 1 da 0, bajamos el exponente, quedaría 5 por 1, por coseno de x, más 5x por la derivada de coseno, que ya sabemos que es menos 0 de x. Eso nos quedaría de la siguiente forma. Sabemos que todo número elevado a la 0, da 1, entonces por eso desaparece la x, más por menos, daría menos, quedando 5x por seno de x. Esta sería la solución. Bien, vamos a mirar. Un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. f de x igual a seno de x más x cuadrado más 1. Vamos a derivar las funciones. La derivada del seno, ya sabemos que es coseno, más este, como es un exponente, lo bajamos, quedaría más 2x, y la derivada de una constante, pues es 0, entonces no se pone. Entonces, esta sería la respuesta. Vamos a mirar un tercer ejemplo. Tenemos la derivada de dos funciones. Este sería g de x y este sería h de x. Vamos a aplicar la fórmula. Tenemos lo siguiente. Va a ser. La derivada de 4 de x es 4 por coseno de x menos 4 de x por la derivada del coseno que es menos seno de x. Y el denominador queda elevado al cuadrado. Efectuamos esta operación. Menos por menos nos da... Más y nos quedaría 4 coseno de x más 4x por seno de x. Todo esto dividido coseno cuadrado de x. Esta sería la respuesta. Ejemplo número 4. Tenemos la siguiente función. f de x igual a 6x sobre 3x cuadrado más 4x. Vamos a aplicar la fórmula. No olvidemos que este es g de x y este es h de x. Nos quedaría la siguiente forma. La derivada del primero, 6x, daría 6 por el de abajo, menos la función 6x por la derivada de este. 2 por 3 nos da 6x más 4. Y el de abajo queda elevado al cuadrado. Efectuamos esta operación y nos quedaría de la siguiente forma. 18x cuadrado, 6 por 4 nos da 24, eso nos daría menos 36x cuadrado menos 24x todo esto sobre 3x cuadrado más 4x al cuadrado miremos términos semejantes sumamos este con este y este con este eso nos quedaría 18 menos 36 nos da menos 18x cuadrado y 24x menos 24 nos da 0 la parte de abajo nos quedaría un binomio al cuadrado entonces si quieren pueden hacer el ejercicio para que complementen esa parte pero podemos dejarlo